Red Emprende Booster Week es un programa que brinda apoyo a emprendedores y emprendedoras procedentes de universidades de América Latina, de España y Portugal para que pongan en marcha iniciativas empresariales innovadoras. El programa les proporciona experiencia y aprendizaje práctico en gestión de negocios. Ahora abrimos el plazo de inscripción para aquellas empresas que estén interesadas en acoger a jóvenes emprendedores. ¿Qué significa esto? Que durante un periodo entre 6 a 12 semanas tu empresa acogerá a emprendedores y a emprendedoras de otro país con muchas ganas de aprender. Que aportarán experiencia en mercados internacionales desde un sector complementario al de tu empresa. Que nacerán oportunidades de negocio. No supondrá ningún coste para ti, ya que Recemprende asume todos los gastos y formarás parte de nuestra comunidad de empresas. Los pasos para convertirse en empresa de acogida Booster son muy sencillos: primero, inscribirse en la página web de Recemprende Booster en segundo lugar, entrar con tu contraseña y usuario y crear tu perfil. Te esperamos.